¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, estimada audiencia de Familia Census. Estamos en una sesión más de este subprograma eh, Fiscal con sentido. Pues aquí con su servidor y amigo, eh, licenciado en contaduría, especializado en temas fiscales, José Alfredo Zaragoza. Buen día. Y bueno, recordando también que un poco la, la mística, la, la temática que queremos, que queremos compartir con ustedes pues es hacer programas eh, que sean accesibles para todo el mundo, ¿no? Cualquier interesado en, en materia contable, en cultura tributaria, pues es bienvenido. Y bueno, como cada 15 días, precisamente hace dos semanas que retomamos, pues para eh, lo que es la temporada de 2022, por ahí tuvimos algunos bachecitos, algunos retrasos al inicio del año, pero ya retomamos estas emisiones de su programa fiscal consentido a través de Centros Capacitación. Así que vamos a iniciar. ¿Qué tal? Esperando estén, pues, iniciando una semana. Vamos a darle con todo. Eh, pues, ahí teniendo los contratiempos habituales con, con la página del SAT. Seguramente a estas horas, pues, ya el portal para aquella gente que dejó, pues, para el final la presentación de declaraciones anuales. Digo sin conceder, sin, sin atreverme a decir que porque lo hayan dejado al último, la realidad es que también eh, pues ha ocurrido que por diversas situaciones pues la página eh, a últimas fechas pues no ha estado al 100%. Entonces pues éxito en lo que eh, tengan de emprendimiento para esta semana, que les sea muy leve. Y bueno precisamente hoy vamos a continuar con un tema que quedó inconcluso hace dos semanas, que es el tema de declaraciones y pagos 2022 que bien podríamos haberle llamado declaraciones prellenadas, sin embargo, pues como revisamos, y, y por eso también es que le estamos compartiendo aquí parte eh, de un material visual a través de, del programa de radio Fiscal Con Sentido, eh, pues por eso mismo también es que, eh, si recuerdan, pues vimos que con independencia de que hay diversas obligaciones, para las personas físicas y personas morales, que el cumplimiento o la presentación de las declaraciones va a ser a través este, de un formato nuevo, eh, pues vimos a través de reglas misceláneas que finalmente pues hace alusión en todo momento al aplicativo de declaraciones y pagos. Aquí este un gallito que no baja, denme eh, tantita oportunidad. Sirve que también aprovecho para saludarles. Tenemos aquí en línea a Elías Andrés Maldonado que nos envía saludos a un servidor y a toda la familia Census. Ok. Y bueno, tenemos 12 personas en pantalla en este momento. Eh, ahora no me sale quién está sintonizándonos, pero bueno, para las personas que se van incorporando de a poco, estos 12, 13 personas que tenemos en línea, pues un saludo. Y muchas gracias. Así que vamos a entrar en materia para que no nos ganen las prisas, como la vez pasada. Ya revisamos eh, en el programa anterior lo que son las, eh, los aspectos generales de las declaraciones electrónicas. Y hacíamos alusión a esta regla 2831, donde se hace mención de que vamos a presentar el cumplimiento fiscal de fondo, tanto lo que tiene que ver con declaraciones mensuales como declaraciones del ejercicio, a través del servicio de declaraciones y pagos. ¿Sale? Fue lo que revisamos, vimos ahí un preámbulo del tema de declaraciones complementarias. Eh, vimos que la piedra angular, la base para nuestras declaraciones prellenadas, pues finalmente son los comprobantes fiscales digitales por internet. Por lo cual también hacíamos ahí el comentario de que lo mejor, eh, en ese sentido, pues sería hacer ahora sí, pues todo lo que es el cumplimiento accesorio o cumplimiento de forma, pues hacerlo, eh, pues vamos a decirlo de la mejor manera. Eh, ¿Qué mejor forma que hacerlo en tiempo? Incluso por ahí salía a colación eh, este tema de las declaraciones, perdón, de los FDIs globales, público en general, y en ese sentido, este, pues decíamos que el hecho de estar haciendo ese tipo de pues de facturaciones, ese tipo de amarres ya pues iniciado el mes siguiente y a propósito de que estamos por cerrar el mes de marzo pues podríamos tener de repente alguna afectación, no además de que ya, lo está, ya no lo estamos haciendo en tiempo y forma pues también eh, a la hora de la precarga de declaraciones pues íbamos a, a tener ahí una situación un tanto complicada sí entonces el CFDI como piedra angular como principal herramienta de fiscalización que también lo comentamos hace dos semanas y de ahí la importancia de este asunto. ¿Sale? También ahí está Elías Andrés Maldonado que nos envía saludos. Un saludo estimado. También dijimos que hay que conciliar hoy más que nunca la información. Y en ese sentido, pues apelábamos a, a que la materia fiscal, pues, eh, dados los requerimientos. Ojo, ¿eh? No es, por, no es porque la autoridad se esté poniendo las pilas. No es porque la autoridad te obliga a hacer algo que no quieres. El problema eh, es que nosotros como contribuyentes, eh, quizá algunos colegas, algunos asesores de negocios, eh, pues de repente nos dormimos en nuestros laureles, ¿No? Pareciera que hoy todo lo queremos así, rápido, a la carrera, instantáneo. Hay cosas que incluso a nivel de formalidad que tal vez tuviéramos que atender con una llamada telefónica o con un correo electrónico, pues simplemente hoy día, pues pareciera que con un WhatsApp o te lo mando al grupo del chat y para de contar, ¿no? O sea, finalmente como que diversas situaciones, pues se han ido dejando ahí como de lado. Entonces, pues decía que a mí, eh, pues en parte, si bien este, eh, la autoridad cada vez afila más sus garras, afila los dientes y va buscando de alguna manera coaccionar al contribuyente para que pues pueda cumplir, para que tenga que cumplir, o sea, ya hablando de un deberán, ¿no? Porque incluso comentábamos hace dos semanas, y, y les juro que ya casi con esto termino, ¿eh? Para que no digan, nos va a repetir lo de la otra semana, no, no, no, no. Pero es importante retomar algunos aspectos, algunas ideas importantes que mencionamos, ¿no? Entonces, volviendo al punto, ¿no? No es que la autoridad te obliga a hacer algo que no quieres, es que tenías que. Acuérdense que el sujeto pasivo, es decir, quien está obligado a cumplir en materia tributaria, eh, pues tiene diversas obligaciones. Ya hacíamos mención, no solo, es al, no solo es la obligación sustantiva o de fondo, también hay obligaciones accesorias conocidas como obligaciones formales. Por mencionar algunas, pues emitir comprobantes, eh, se me viene a la cabeza eh, llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y si le quisiéramos rascar ahí un poquito más, pues cumplir con requisitos de las deducciones, eh, que aunque se va tema de fondo, pues también finalmente es la parte que reviste la formalidad de los requisitos de las deducciones. Eh, si tengo operaciones entre partes relacionadas, pues no dejar tampoco de lado, eh, no echar en saco roto este asunto de los estudios de precios de transferencia, etcétera, ¿no? Entonces, son un cúmulo de obligaciones que vienen acompañando, vienen aparejadas con el tema sustantivo o el cumplimiento de pago. ¿Sí? Entonces la autoridad, insisto, no es que te obligue algo que no quieres o algo que, que antes le dabas la vuelta, ¿No? Porque era muy común escuchar, ¡Ay, pues mira, tú págale al SAT y pagándole ya no va a haber problema, ¿No? Hoy día estamos en un contexto donde si yo no presento avisos al RFC, teniendo que haber presentado avisos, por cambios en mi situación fiscal, ya sea desde un cambio de domicilio, eh, ya sea que hubo por ahí algún cambio a nivel de actividades económicas, actividad económica preponderante. Entonces, pues eso ya eh, como la autoridad ve que, eh, ay, pues mira, por eso no hay problema y la autoridad no me va a decir nada. Pues es como busca coaccionar la voluntad del contribuyente. Mira, si tú no me presentas avisos al RFC y si no lo haces en tiempo y forma. Pues mira, tan sencillo como agarrar y, y bloquearte, restringirte los certificados de sello digital. Si tú eres omiso en tu cumplimiento fiscal de fondo, tú sabes a lo que te tienes, ¿no? Pero fíjate, aquí vamos retomando nuevamente el punto, ¿no? Si lo que tú aterrizas como información dentro de un comprobante fiscal y dentro de un formato electrónico de declaración, más allá de lo que se precarga por los comprobantes, y esa información no es coincidente o no es correcta, ahí es donde de repente bota este asunto, ¿No? De, eh, me ha tocado escuchar que luego comentan que todo es el CFDI, y que todo va amarrado con el CFDI, cuando la realidad es que no, incluso todo debiera estar amarrado a mi realidad económica, a lo que realmente tengo en cuanto a tema, eh, pues vamos a decirlo así, eh, mi realidad económica de lo que tengo en una cuenta bancaria, de cómo se transparentó ese ingreso, si se trata de entradas de dinero y que no representan ingresos, pues cómo se está justificando esa parte. Entonces, eso es lo que tenemos que tener así, vamos a decirlo como, como un asunto muy, muy importante, empezar a empatar la forma, esas obligaciones accesorias, que luego no les hacemos tanto caso, pues empezar a empatarlo con la realidad del contribuyente, ¿sí? Entonces, por eso hay que conciliar. Decíamos que cuadrar solo el balance y veíamos la alternativa para evitar el tema de los complementos de pagos, esta facilidad de la regla 27139 para nosotros poder, pues en todo caso, eh, brincar el asunto del complemento, ¿sí? Y en la medida que nuestra contraparte nos vaya a pagar en el mismo mes de calendario y que sepamos de antemano cómo es que nos va a pagar, pues con eso será más que suficiente. Y bueno, la opinión de cumplimiento, no que no deja de ser tampoco importante. Así estimados que, eh, pues vamos a continuar. Nos quedamos, si no mal recuerdo, este, estábamos viendo pues este asunto de, eh, pues de la declaración electrónica prellenada para lo que son personas morales del régimen general. Y poníamos en pantalla eh, esta captura eh, de, desde, eh, pues como de manera ordenada, digo, finalmente somos contadores, más allá de que luego pareciera que el contador trae todo desordenado en el ámbito personal, o incluso en sus propias finanzas, pero pues trata de llevar ahí el centavo y, y, y bien amarradito y, y todo muy muy excelso en cuanto a tema de los clientes, ¿No? O eso sería lo deseable, sería lo esperado, ¿No? Entonces, pues de acuerdo a todos los cánones, pues lo mejor será. Y hacía el comentario, ¿No? De que anteriormente, pues en la plataforma, eh, aunque ya llevamos rato con estos apartados, que si eres persona, o que si eres empresa, eh, y, y que finalmente al iniciar sesión o al loguearte para presentar una declaración, pues partíamos del hecho, del punto de que la plataforma, pues es inteligente, ¿No? Es, digo, no es tanto así como que Alexa, preséntame eh, el pago provisional del mes, ¿No? Pero yo iniciaba sesión y sin importar si estaba en el apartado de personas o empresas, pues el robot en automático me reconocía y pues me mandaba el apartado que me correspondía. Ahora, eh, a partir del mes de febrero y que empezamos a sufrir, a batallar con este asunto... Eh, pues de los nuevos formatos electrónicos, pues de repente la gente, ahora imagínense esto, los colegas contadores, ¿no? Vamos a pensar un poquito en aquella gente que se envalentona, que insisto, no lo estoy satanizando, no estoy diciendo que esté mal, pero pues hay algunos empresarios, a, a algunos eh, pequeños dueños de negocio, pues que luego eh, dicen, vamos a tomar cartas en el asunto, sabes que en este momento pues no tengo para cubrir los servicios de un contador y, y me voy a aventar, ¿no? Y lo que salga. Entonces, pues también en este sentido, pues es importante ver que si los contadores andaban perdidos dentro del portal, pues qué nos esperamos de una persona, pues que a lo mejor no está tan empapada de estos temas, ¿no? Aquí sería importante volver a, a evaluar, eh, revalidar este asunto eh, en esta retórica, en este mensaje prácticamente bandera de cambio que trae la autoridad y, y también señalando que no lo satanizamos porque viene de tiempo atrás, ¿no? O sea, no, no es una situación este del gobierno en turno, o sea, ya viene de gobiernos anteriores y, y que en ese entonces pues eran gobiernos de la oposición en el, de lo que ahora es oposición, ¿no? En el sentido, eh, pues propiamente que no se requiere un contador. Y bueno, sufrimos, batallamos, algunos no leíamos bien, ese es otro problema, ¿no? Poco a poco, este, pues dejamos de leer, y no estoy hablando de libros, no estoy hablando de novelas, estoy hablando que no somos cuidadosos, incluso a la hora de entrar a un formato electrónico, de entrar a un portal o a una, a, a una página de alguna institución de gobierno. como todo lo queremos así, como todo lo queremos rápido, eh, y el problema, pues la página estaba indigestada, ¿no? Estaba indispuesta. Oigan, ¿y dónde quedó el IVA? Oigan, ¿cómo que si voy a presentar una sola declaración que unas obligaciones son de este lado y otras obligaciones son de este otro lado? Oigan, ¿cómo que me dice que no tengo esas obligaciones y no me aparecen? Mira, haya sido como haya sido y haya entrado como haya entrado, pues la sugerencia es que entremos por donde es, por la puerta que nos corresponde. Así que nos vamos a ir, fíjate bien, al apartado empresas. Y una vez que estamos en empresas, le puchamos en declaraciones. Yo sé que esto ya lo habíamos visto, ¿no? También ya, ya lo vimos, nos quedaban como 10 minutos del programa eh, de hace dos semanas. Y ahí estábamos, que sí, que no. Pero te lo quiero volver a repetir, porque todavía hay gente que es que a mí no me aparecen este, las obligaciones, o es que me manda un formato antiguo. Vámonos al camino que nos corresponde. Vamos al apartado de empresas. Vámonos al icono de declaraciones y en el, en el menú desplegable que me va a arrojar. Eh, hay que contenerse también. No sé qué te va a dar ahí como que un poquito la, eh, pues vamos a decir la premura de querer irte directamente a presentar pagos provisionales o definitivos. Yo te sugiero, mira, mejor vete hasta el final. Vete a ver más. Donde te va a mostrar todo el mapa del sitio, ¿No? Le damos ahí en ver más. Y vamos a deslizar, ya sea con el mouse, ya sea con el dedo, con tu barra de desplazamiento. Y vamos a buscar el apartado que corresponde. Pagos provisionales o definitivos. ¿Ok? Y ahí para los que tienen duda, estamos hablando de personas morales, régimen general. Pues ahí se muestra mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos los dos accesos y no el que, el que la página me debiera reconocer en automático. Que, que, dicho sea de paso con esta actualización que ha tenido la página, pues luego han quedado por ahí algunos enlaces rotos o te redire redirecciona, eh, pues a otro apartado que no es el que corresponde. Y bueno, habrá que buscar todo aquello que diga 2022 en adelante. Estás en febrero, declaraste enero, estamos en, en marzo, estamos, pues ya, ya pasó el cumplimiento, ¿no? Ya debimos haber cumplido con el mes de febrero. Y ahora que va a iniciar abril, pues en sus marcas listos fuera con la declaración del mes de abril. Ahora yo en este punto te quisiera sugerir algo. Digo, es un programa aquí con nuestros amigos de familia sus Capacitación. Eh, no sé si esto vaya a caer en otras plataformas o solo en Facebook Live. Pero también por si no nos pudieran ver, pues la idea de esto es hacer un programa tipo radio por internet y por supuesto que no es un taller, ¿no? Pero sí dejar varias cosas, varias ideas ahí para, para la reflexión, ¿no? Para tema de taller, para tema de cursos, pues por supuesto que pueden acudir a diversas capacitadoras. Qué mejor que venir con la de casa, ¿no? Aquí a, a hacer sus capacitación y revisar en todo caso, pues, eh, lo que es la agenda académica, por ahí me parece, y seguramente ahí en cabina ya nos estarán ayudando a nivel de comentarios, pues que seguramente habrá alguna opción ya para este tema de pagos y, y declaraciones prellenados, ¿no? Entonces, atentos y bueno, no echen en saco roto, digo, no es que no sirva lo que vemos aquí pero pues también una hora sería insuficiente, ¿no? Entonces 2022 en adelante y es ahí donde vamos a tener que cumplir como pueden ver abajito de de la opción que corresponde, pues dice presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas morales. Este nuevo aplicativo, que ya sabemos que se sigue llamando Declaraciones y Pagos, pero que es la nueva modalidad de formato prellenado, aplica a partir de enero de este año. Si tú vas a presentar alguna declaración del ejercicio o de ejercicios anteriores, y me refiero a las mensuales, ya sea provisional o definitiva, pues lo tendremos que hacer por el portal antiguo. Tendremos que irnos a la parte de abajo donde dice presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas morales. ¿Sale? Bien. Me están comentando en cabina que hay algunos comentarios. Aguántenme tantito, unos dos, tres minutitos y vamos para allá. Y bueno, si desde aquí tuviéramos la precisión de intentar leer el apartado en el que estamos, pues nos daremos cuenta que aquí es el que corresponde al ejercicio 2022. Nos vamos a la parte de abajo, de abajo le damos iniciar. Y ahora sí podemos tener la seguridad de que estamos en el apartado que corresponde. Contador no me manda, me lleva a otro lugar. Bueno, pues mira, si ya lo hiciste tal y como lo acabamos de hacer, pues invariablemente la página tendrá fallos, ¿no? Y estos fallos, además de las diversas actualizaciones que ha tenido el portal, también, eh, pues de que lo hemos sobrecargado, porque pues vamos a prueba y error, ¿no? Usualmente al contador le gustan los primeros días, pues estar presentando el cumplimiento fiscal, para no andar corriendo ahí por el día eh, del 15 al 17, ¿no? Ya mejor el día 10 tenerlo todo cerrado, todo amarrado. Pero también la realidad es que el hecho de que las declaraciones precarguen información de periodos anteriores, tanto a nivel de, eh, pues de declaraciones mensuales como a nivel de CFDI, pues hace que eh, esta, vamos a llamarle, esta sincronización sea más lenta. no Y por más que tal vez tú el día 4 o el día 5 quieras presentar tu declaración, pues a lo mejor no va a ser tan factible o prácticamente va a ser una misión imposible te va a arrastrar mal los datos, no va a estar todo precargado, etcétera. ¿No? Entonces, si ahorita habiendo seguido toda esta, pues suena, suena, curioso, ¿no? Pero de repente con nuestros colegas, los más jóvenes que todo lo quieren, pues casi, casi desde el celular hay presentar la declaración, eh, pues luego pasan de largo este tipo de asuntos, ¿no? Pero si ya lo hiciste como lo comentamos, si ya reflexionaste y te detuviste a ver por qué no llegabas al apartado parte correspondiente, pues mira, estimado, inténtalo más tarde. Eh, vamos a tener que ser como vampiros, ¿No? Como nocturnos. Ahí todo este asunto, pues, eh, pues a lo mejor con más calma. O levántate muy temprano, ¿No? Tenemos ahí a los amigos que dicen que el club de las 4, de las 5 de la mañana. Y algo es seguro, ¿No? A esa hora invariablemente habrá menos tráfico que al mediodía o a las horas pico, ¿No? de, de labores administrativas en línea donde todo el mundo anda corriendo y quiere presentar la declaración. Y nos va a mandar a este apartado, ¿ok? Eh, voy rápido a las dudas y comentarios que tienen ahí en el Facebook Live, por si hubiera algo de lo que acabamos de comentar. Híjole. Bueno, veo a Giovanni Rodríguez, que también lo está viendo. Le enviamos saludos. Como que ahora sí, este, mi, mi monitor de aquí del teléfono. Eh, va como que un poquito este desfasado. Estoy viendo como hace cuatro o cinco láminas. Ya, ya me van apareciendo. Denme un segundito. Está el maestro Pepe Soto. ¿Qué tal maestro? Un gusto. Eh, qué bueno verte aquí. Dice Román, antes, el, el estimado Román Cruz, un saludo para Román, dice, antes se ha tardado el SAT en sus facultades de supervisar, controlar y verificar. Por otro lado, falta de personal para esto y cuando somos ganadores para una revisión de gabinete, entonces sí, de verdad que se le tiene al contribuyente menos miedo o temor al SAT que al INS. Ah, ok, entiendo, entiendo. Pues correcto, estimado Román. Eh, así ocurre, ¿No? Pero finalmente, eh, esto lo he escuchado de otros colegas y ya de tiempo atrás, pues yo, yo también lo comentaba, ¿No? No estamos obligados a lo imposible y en su caso, más allá de llevar a buen puerto, sí o no, el cumplimiento fiscal, pues habrá que documentarlo todo, ¿No? Así sea mediante capturas de pantalla, ¿Sí? Así sea con un caso de aclaración, no para que te resuelvan, no para que te aclaren nada, ¿No? Pero incluso y por ahí pues nos tocó ver en diversos foros de eh, pues de lo que son estas benditas redes sociales, pues que ya hay gente como que casi casi afilando ahí los cuchillos para pues harto de esta situación y de las fallas del portal, pues acudir a algún medio de defensa, ¿no? Ante eh, pues la inoperancia de la página y, y el no poder cumplir en tiempo y forma con lo que pues vienen, vienen a ser este tipo de obligaciones. Dale. Y bueno, nuestros amigos de Census Capacitación nos comparten el diplomado de INS e Infonavit y también hay una liga para más información. Pues espero que sean esos los comentarios que estaban pendientes, como que voy un poquito desfasado en el monitor del dispositivo móvil. Si apareciera algo más y si cabina me pudiera a, apoyar aquí a nivel de chat. Y si no, pues ahorita en unos momentos regresamos y volvemos a monitorear. Y bueno, en el caso de esta persona moral a la que le corresponde esta captura de pantalla, pues vemos las obligaciones que tiene registradas, tiene impuestos sobre la renta, personas morales, tiene ISR, retenciones por salarios y por asimilados, por lo que no hubo necesidad como tal de, de agregarlas no o presentarlas de manera separada. Y tenemos IVA retenciones. Nótese que es el único icono el único circulito con palomita, pues que no aparece marcado por default. Seguramente ahí a nivel de plataforma nos lo ponen por si fuera el caso de que en ese mes de calendario o que propiamente en ese periodo, pues hubieras tenido que realizar algún tipo de retención de IVA. sale y bueno, eh, si fuera el caso, pues nada más marcamos el, el icono de IVA retenciones, ¿no? Y con eso ya quedará. Eh, no, no va a pasar nada, lo más que te va a mandar es un aviso, un mensajito que dice que no tienes dada de alta la obligación. Y bueno, si esto se empieza a hacer de manera recurrente, pues lo, lo ideal, eh, lo oportuno, pues sería modificar nuestra situación fiscal, presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, pues para indicar que de forma habitual, no tanto esporádica, pues vamos a estar efectuando retenciones de IVA. Condador, y, y nos pasó en el despacho, ¿no? Con uno o dos clientes, centro y no me aparece nada. Y no me aparece nada, y no me aparece nada. Nos pasó con un cliente. Me aparece todo menos el impuesto sobre la renta. Y ahí estuvimos revisando, estuvimos casi, casi cual detective con la lupa, y la gente ayudándonos, apoyándonos ahí. Estimado, eres o eras del régimen de opción de acumulación de ingresos. Entonces, ¿Qué crees? Hay que revisar la constancia de situación fiscal. Y, y, y sobre todo pues nos referimos propiamente a clientes que pues nos consultan, ¿No? Que no les llevamos el cumplimiento, que tienen su vamos a decirlo así, su departamento interno eh, que les calcula impuestos y todo. Pero pues en uno de los casos que hoy les platicamos y, y que es lo padre, ¿no? De estos programas y, y digo, pues también sin querer ventilar a los clientes, finalmente pues no estamos diciendo a quién se trata, eh, pero llega a ocurrir, ¿no? Y, y ni siquiera por la órbita o por la mente tenían que había que presentar un aviso. Porque pues en automático, de acuerdo al segundo transitorio, fracción primera, de lo que son disposiciones transitorias del decreto de reforma, pues aquellas personas morales que estaban en el derogado apartado de opción de acumulación de ingresos, pues en automático migraron a lo que es el régimen simplificado de confianza de personas morales. Ay, contador, ¿qué cree, Sí, mire, ya parezco como recico. Ya no dijimos nada, ¿no? Pero pues lo ideal es que pues él hubiera presentado el aviso o que al menos hubiera monitoreado si el SAT por caer, eh, ajustarse al perfil del reciclo, pues a lo mejor hasta desde el Día de Reyes como regalito, pues ya lo habían mandado para allá. Y pues el contribuyente no tenía ni idea de que la persona moral ya era del reciclo. Ese fue uno. eh Les voy a contar los que nos han ocurrido por si es que alguno les fuera de utilidad o, o alguna alternativa no explorada por ustedes. Eh, tuvimos otro caso también eh, ahí eh, en un producto que tenemos en la firma de, de consultas fiscales que se trataba de una persona moral que eh, su departamento interno no se dio cuenta eh, que cuando estaba jugando y que pensó que todavía era etapa de simulador, pues que había presentado ya una declaración normal únicamente seleccionando la obligación de ISR personas morales. Por eso es que no, eh, pues vamos a decirlo así, no le aparecía. Porque ya existía una declaración normal que le antecedía. Otra más, tenemos varias, ¿eh? esta también está muy interesante. No sé qué chilas pelas pasó en el SAT, pero con algún cliente de la firma que no, no, no le afectaba nada de esto del reciclo, ni de avisos al 31 de enero. Pero su constancia de situación fiscal no le reflejaba ninguna obligación, siendo persona moral del título 2. ¿Sí? Entonces, este, ahí sí estaba raro, ¿no? Exploramos las otras opciones de si no habían presentado una normal, si estaba accediendo, Esperamos dos días, ¿no? Dijimos a lo mejor el enlace de la página del SAT este, está mal vinculado y lo está llevando otro apartado. Tratamos de entrar por el buscador de Google, no directo a la página del SAT. Y bueno, al final pues resultó que eh, estaba pues en cierto modo amarrado o sincronizado con la constancia de situación fiscal. No metieron aviso de nada, no actualizaron nada, pero ya no le aparecía. Ya ven que de repente algún cliente, algún proveedor que te pide la constancia, lo quieren con fecha reciente. Entonces fue lo que detectó el departamento interno, ¿no? De, de estos asuntos del cumpl cumplimiento fiscal pues que ya no le aparecían obligaciones. sí decía las dos o tres actividades económicas que tenía, le aparecía el régimen, régimen general, título dos, personas morales, pero no le aparecía que tenía que presentar provisional de ISR, eh, mensual de IVA, etcétera. Entonces, este, pues al final, eh, pues lo único que se nos ocurrió, ya como para llegar al último bomberazo de enviar un caso de aclaración, Oye, y si, si modificamos la situación fiscal, contador, pero no tengo que actualizar ni modificar nada. Eh, ¿Qué le vamos a actualizar? Pues vamos a ponerle algún cambiecito. No estoy hablando de fraude a la ley, no estoy hablando de simulación. ¿eh? Tenía tres actividades y la preponderante tenía 60%. Dije, mira, ¿Qué te parece si a la actividad preponderante le ponemos que ahora ya abarca un 61%. Obviamente, pues, previamente revisamos ahí su tabulador, su proporción, más o menos estaba ahí en lo que pues, seguía manifestando, ¿No? Hay que tener cuidado con eso, y hay gente que en algún momento se dio de alta, hizo algún cambio. Acuérdense que la NETSO 6, todo lo que es actividades económicas, pues, se va actualizando, y, y, y pues, luego resulta que cuando se inscribieron en el RFC o la última vez que actualizaron eh, pues su, su actividad económica, pues ni siquiera existía la que ustedes usaban, ¿no? Como ya no encontraron otra, eh, otro servicio de apoyo a los negocios, ¿no? La confiable. O, otros productos de comercio al, al, al menudeo, al mayoreo. Y ahí se quedó, ¿no? Y, y ya ni estuvimos ahí atentos a ver si en algún momento el anexo 6, pues ya se ha actualizado, que hay que decirlo, ¿no? De 2014 a la fecha, pues han sido varias veces que lo han parchado y me queda claro que se supone que no es el mismo anexo 6 de 2014, porque cada año cambia la miscelánea, pero también cada que se, se, se, se publica dentro del diario oficial eh, la primera versión de la miscelánea, o sea, la que usualmente publican en diciembre, pues eh, llegan a prorrogar algunos anexos en tanto no salga uno nuevo o no exista alguna actualización. Entonces, pues esto sería una buena oportunidad, no solo para cambiar la ponderación, pues también si por ahí hay alguna actividad que ya no realizas o alguna actividad que ahora sí ya está especificada en el catálogo, pues qué mejor momento que aprovechar, ¿no? Y matamos varios pájaros de un tiro. Y esa era la razón. Eh, ahora sí que suena feo, pero casi, casi estamos metiéndole eh, transpiración y talento al hecho de buscar cómo hackear, cómo hackear al SAT, ¿no? y e Hicieron ese cambio en la actividad preponderante, le variaron un punto porcentual, le dio guardar, eh, envió actualizada, eh, pues con ese cambiecito la constancia de situación fiscal. Y le sugerimos ya no hacer nada ese día, que hasta el otro día, pues a ver qué pasaba. Y resulta que el otro día ya le aparecían, eh, estas que tienen aquí enfrente en pantalla, estas obligaciones, ya le aparecían como por arte de magia porque en este último caso que les platico, pues no le aparecía nada. Eh, no es tan intuitivo como el caso de plataformas, ¿no? 2020, hace dos añitos. Que pues aunque tú no eh, tuvieras perfil de plataformas, pues tú podías seleccionar o irte al apartado. Y a lo más te llegaba a salir ese avisito de que no tenías registrada la obligación. O que no correspondía a tu perfil de contribuyente, ¿no? Pero de que te dejaba avanzar y de que te dejaba continuar, pues te dejaba. Entonces, pues son los colaterales o son los efectos que trae consigo, pues en cierto modo, la automatización. Y el problema es que al final, por más automático que lo quiera hacer el servicio de administración tributaria, quien alimenta la información, quien plasma las instrucciones o los algoritmos, pues no dejan de ser eh, seres humanos, ¿no? Eh, imperfectos, así como tú o como yo. Y que la más de las veces, como lo hemos podido constatar ahora en febrero y en marzo, pues cometen errores. o Hay cosas que pues solo un contador la sabe, ¿no? Que a veces que, ay mira, sí es cierto, tenía que jalar la información del mes anterior, ¿no? Cositas de ese tipo. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Ahí son donde algunos no pasan también, ¿no? Ya, ya se la saben, la típica, el comodín, que las cookies, que cambia de explorador que es más ahora que ya no sirve el Internet Explorer, pues resulta que algunos amigos han tenido suerte, ¿no?, presentando algunas obligaciones por separado, pues ya con el obsoleto o el que pareciera inservible Internet Explorer. Entonces, pues lo que hay que voltear a ver, una aclaración y me voy a regresar tantito, porque ya avancé bastante. Nótese que desde que accedimos Dice, presenta tu declaración de pagos provisionales del régimen general. Como dijimos, provisionales. O sea, haciendo alusión al ISR, ¿no? Por lo cual en automático, pues si leemos con calma, si volvemos a leer y volvemos a releer, más allá de que se enojen los colegas y que por qué el IVA no me aparece y que está mal configurado, bueno, es que tampoco leímos bien. Dice 2022 hacia adelante, pero nunca dice pagos definitivos. ¿Qué debo entender? Pues que mi pago definitivo de IVA, pues yo lo voy a presentar. En todo caso, en la vieja plataforma, es decir, en la opción de abajo. ¿Sale? Por lo cual, y para los que tenían duda a todas estas alturas, y no es crítica, no está mal. Nada más les digo, pues hay, hay que irnos más con cuidado y, y antes, porque eso hasta nos estresa, ¿no? Estar ahí maldiciendo a la autoridad y que eh, no estoy diciendo que la autoridad esté bien, no la estoy defendiendo. Y si quieres, te vete a pelear con él. No hay bronca. Lo que te estoy diciendo es que también hay que ser cuidadosos ¿no? Si no, se hace como el teléfono descompuesto. El impuesto al valor agregado, por alguna situación, digo, a mí me queda claro que si hubieran puesto aquí el formato de ima que tienen los de tanto persona física como persona moral, pues bien, lo podía utilizar la persona del régimen, la persona moral del régimen en general, ¿no? Porque recuerden que en el IVA no hay regímenes, salvo por el RIF, ya aquellos que optaron por quedarse en RIF y que aplican algún estímulo a operaciones públicas en general, en tema de IVA, para los otros contribuyentes en personas físicas o morales, y obviamente nos referimos a contribuyentes, no a no contribuyentes, eh, pues el tratamiento es similar, ¿no? La base se calcula sobre eh, los ingresos efectivamente percibidos, cobrados y sobre erogaciones efectivamente pagadas, efectivamente erogadas. Y hablamos de IVA cobrado, trasladado y hablamos de IVA pagado que me trasladaron, ¿no? Entonces, eh, sin más ni más, eh, ese formato que están utilizando para reciclo personas físicas y morales pues le hubiera sido aplicable también a, a las personas morales del régimen general. Sin embargo, pues no, no lo incluyeron y el IVA, pues tenemos que ir a la antigua plataforma para poder revisar cómo es que hay que presentarlo, ¿no? Ahora, hay una recomendación. Digo, aquí voy a avanzar. Ahí seleccionamos eh, ISR Personas Morales. Se ilumina el circulito. Y bueno, esto es parte también luego de la capacitación que damos. Me voy a brincar un poquito esta parte. Ahí tenemos una cédula de pago provisional. Eh, ya que terminamos de, de validar la información que está precargada y también de nosotros, pues capturar alguna otra. Y si fuera el caso que queremos eh, presentar, eh, por ejemplo, la declaración de IVA, me estoy adelantando un poquito más. Perdona Cabina, eh, que le estoy haciendo ahí todo, eh, correr con el tema de las láminas. Pues en ese caso lo mejor será irme a presentación de otras obligaciones. Vamos a suponer que aquí yo ya requisité mi formato de personas morales, el de retenciones por salarios y el de retenciones de asimilados. Y el IVA, ¿dónde me voy? Yo sugiero que nos vayamos al recuadro azul que está ahí arribita. Presentación, declaración de otras obligaciones. Aprovechando que estamos de paso y de ahí, de una vez nos manda para el formato antiguo, eh, dependiendo de cuánto tiempo tuvieras logueado en la sesión, eh, pues puede ser que te mande directo o que te vuelva a pedir tus credenciales para loguearte. Te vas a presentación de la declaración. Híjole, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Hasta veo bonita esa plataforma antigua que, en la que antes trabajábamos y que, bueno, pues de a poquito ha quedado ahí como inconclusa, ¿no? Nos vamos, eh, es curioso, pero tenemos que irnos a otras obligaciones, ¿no? Si le damos provisionales, ahí el enlace está como chueco y eso tiene muchos años. Me manda, eh, si me voy a provisionales, me manda otras obligaciones y si me voy a otras obligaciones, me manda provisionales, ¿sí? Y ahí le vamos a dar y ahí vamos a encontrar el perdedizo impuesto al valor agregado. Si no lo quieres hacer así, pues eh, de la opción inicial, la que está abajo que dice pagos provisionales o definitivos, será para complementarios de ISR o omisas de ICR de, de ejercicios o periodos anteriores. Y el IVA pues va a seguir siendo ahí, ¿No? En ese apartado que de por sí, pues ya veníamos manejando nosotros. ¿Sale? Obviamente, pues aquí eh, el problema es que vas a generar dos líneas de captura. Eh, ya no va a ser todo el pago, por lo cual también eh, como crítica, independientemente de todos los errores, fallas o errores que tiene la plataforma, pues esto no propicia una simplificación en el pago de impuestos, ¿No? Más cuando en todo momento al contribuyente le estás vendiendo que eh, debe prescindir de los servicios de un contador. entonces ese era el asunto que les quería mostrar. Vamos a terminar con el impuesto sobre la renta de las personas morales, porque estamos a punto ya sobre lo que es la recta final del programa. Y sirve que también nos asomamos a ver si hay algún comentario de alguno de ustedes, alguna inquietud, alguna duda que haya ahí, pues a nivel de lo que son los comentarios en este Facebook Live de este programa fiscal consentido. Y bueno, tenemos la posibilidad de disminuir y de considerar ingresos adicionales. Recordemos que no todo es el CFDI, ¿no? O sea, sí se entiende que si yo facturo, pues de acuerdo a los momentos de acumulación, el simple hecho de facturar, pues provoca que como tal eh, se, se entienda que es un momento de acumulación y que como tal, pues ya tendré que considerar el ingreso para efecto fiscal. Sin embargo, pues habrá otro tipo de ingresos que no van a estar reflejados ahí, ¿Sí? Como pudiera ser una ganancia por enajenación de terrenos o por enajenación de activos, ¿Sí? Eh, como pudiera ser eh, algún otro ingreso que se hubiera detonado de acuerdo a los diversos momentos que contempla mm -hmm. el artículo 17. A lo mejor no emití el CFDI, pero ya presté el servicio, o ya entregué el bien al cliente, ¿no? Entonces eso ya sería un supuesto para tener que acumular el ingreso. Y bueno, ¿qué puedo disminuir? Esta parte eh, ha sido de mucho beneficio eh, para la persona moral, porque incluso teniendo a lo mejor ahí solicitudes de cancelación de facturas y que el receptor no las hubiera aceptado, aún, o que están en ese toma y daca, pues puede descartar ingresos que fueron facturados y que no se deben considerar. A lo mejor simplemente nos dejaron en visto. ¿Sí? Ya no se realizó la operación. Y pues como por qué vamos a acumular un ingreso que nunca existió. ¿Sí? Entonces para tenerlo en cuenta también. Y bueno, no, no, no veo más comentarios aquí, eh, salvo que vaya desfasado. Por ahí cabina si me pudiera apoyar. Parece que eh, pues vamos eh, bien al momento. Perfecto. Ahora también puede haber ingresos nominales que sean adicionales, ¿No? Porque eh, por un lado, si eh, estamos acumulando ganancia por enajenación, pues hay que descartar aquella factura emitida, ¿No? Porque no vamos a acumular el precio de venta. Y por otro lado, pues habría que acumular eh, eh, conforme a lo que es la pura ganancia sin tener un CFDI como tal de soporte. ¿Sí? A lo mejor, pues, también si soy una sociedad civil que acumulo al cobro efectivo, pues, eh, considerando este asunto y de que no están precargados, ese es otro aspecto importante, ¿no? La precarga de factura de ingresos, pues, solo contempla, en todo caso, eh, pues, eh, no con, eh, vamos a decir los CFDI de tipo ingreso. No te consideras CFDI de tipo pago, que es al que se le incorpora o al que se le anida como tal un recibo electrónico de pagos o un complemento para pagos. ¿Sí? Entonces, también por eso es importante conciliar y en su caso, pues capturar la información que es debida. Como pueden ver, no está to totalmente automatizado. O sea, hay, hay diversos mitos. Primero, no está precargado todo. Sin embargo, pues desde la resolución miscelánea, eh, las reglitas que vimos al inicio, pues únicamente habla de facturas de ingreso y egreso, nunca te dice facturas de, de, de tipo pago, con complementos, nunca te habla, salvo por tema de retenciones, pues nunca te habla a lo mejor, y, y ahorita me acordé de los reciclos personas morales que van calculando su utilidad fiscal cada mes, nunca te dice que va a estar precargado el CFDI de tipo nómina, para calcular el ISR del periodo y así, entonces por eso es que es una realidad que está parcialmente precargada, pero pues hay que buscar que lo que esté precargado, esté bien precargado, que, que se acentúe y que derive de esa realidad económica que hablábamos al inicio. ¿Sí? Y bueno, también, eh, pues aquí eh, viene la parte complicada, que como le ha dado dolor de cabeza a todo el mundo, que es el coeficiente de utilidad. ¿Sí? Eh, por ahí el SAT salió a decir en un comunicado, eh, eh, eh, ya ven que todo es comunicado, un tuit, su actualización de preguntas y respuestas, una publicación de redes sociales, una recomendación, eh, ahí su página del SAT preguntas frecuentes y dice que, eh, pues que supuestamente ya arreglaron el tema del coeficiente de utilidad, ¿No? Que únicamente pues habrá que poner si sí, no y si no otra vez sí o no le aplica y ya te lo va a reconocer incluso cuando no traigas eh, un coeficiente de atrás, pues te va a permitir avanzar o, o capturar el que corresponda, ¿No? Entonces, eh, de hecho, pues aquí tenemos un, esta captura de pantalla, ¿no? Como testimonio de que está solventado ese error del coeficiente de utilidad. Por ahí también eh, leí alguna situación donde la autoridad comentaba, la propia autoridad autoexplorándose y encontrando, este, eh, pues los cuellos de botellas, ¿no? O los baches, de eh, los baches en el camino. Eh, presentar por separado. Eh, pues lo que viene a hacer este la declaración de ISR, ¿No? Sin contemplar las otras obligaciones para posteriormente presentar una complementaria y que supuestamente ya te jale bien esa información. Total que es un auténtico dolor de cabeza, ¿No? Pero bueno, en esas andamos y finalmente pues ya teniendo el tema del coeficiente de utilidad, teniendo los ingresos nominales, el siguiente asunto de complicación es la aplicación de pérdidas fiscales. Por lo cual, para este asunto, pues será importante que ya está, ya esté como tal presentada, pues la declaración anual del ejercicio 2021. Y en ese sentido, revisar las anteriores, ¿eh? o sea, me queda claro que eh, si yo presento complementarias de periodos anteriores de otros ejercicios que no es el que corresponde presentar, pues se ampliarían o quedaría como reseteado el tema de, pues de la caducidad de lo que son las facultades de comprobación de la autoridad. Pero también habrá que ver que muchas de las veces esas fallas derivan de dejar campos en blanco dentro de las declaraciones, ¿no? ¿Cuántas veces el tema de las pérdidas? Pues nada más fungió como un dato informativo. Y quién nos iba a decir hace tres, cuatro, cinco años que las pérdidas, al estarlas capturando dentro de la declaración, pues que en un futuro la autoridad las iba a utilizar para precargar en un formato semi-automatizado. ¿Sí? Entonces, pues ahí a lo mejor es donde, eh, por estar mal requisitada la declaración, pues sí vamos a tener que acudir a este tema de, de tener que presentar alguna declaración complementaria. ¿Sale? Vamos a continuar con los comentarios que tenemos aquí nuevamente a Román Cruz. Dice, ciertamente la plataforma sigue con intermitencias y lo que respecta a que se reflejen las compras y gastos, así como el ingreso para este 2022, considero que esta fecha sigue siendo un dolor de cabeza. Auténtico, Román, sin lugar a dudas. Dice, ¿Qué opina que la persona moral que no pagó conforme al coeficiente de utilidad durante 2021 correcto y que en la anual le sale a favor? ¿Qué pasaría con los pagos provisionales? Pues invariablemente, estimada Olivia, pues no fueron presentados en forma correcta. no O sea, finalmente no se determinó de manera correcta los pagos provisionales, eh, sin tomar como tal un fundamento legal, eh, dejándolo también a tu propio criterio. En mi opinión, alguna vez hace tiempo nos llegó a pasar, pues yo ya, yo ya no corre eh, no iría a corregir pagos provisionales. Eh, si ya pasaron esos periodos, en su momento no me los requirieron. No porque no me los puedan requerir a futuro, ¿no? Pero pues no, no podríamos hablar de un crédito fiscal cuando ni siquiera tuve un ISR a cargo. Al final de cuentas ya en la declaración del ejercicio. Eh, en todo caso, y, y para amarrarlo, ¿no? Y quitarnos ahí la comezón de la nuca, eh, lo que sí le recomendamos al, al contribuyente en su momento pues es que al menos un peso, ¿No? Y, y que se pagaran todos los accesorios, porque finalmente eso sí, eh, eh, en cierto modo podemos decir que nos financiamos a cuestas del propio Fisco Federal. Yo sé que ellos jinetean la lana, ¿No? Y tienen plataformas inservibles, y todo, pero pues a lo mejor eh, pudiera ser el único perjuicio que se le pudiera haber ocasionado al Fisco Federal y sé que hay tratamientos similares a nivel de este asunto de Disminución de pago provisional, lo que ahora es pago eh, coeficiente de utilidad, o incluso cuando se, se presentan las complementarias de los auditores, ¿no? Eh, derivado de un dictamen fiscal, y que ya se revisó que lo que debió haberse pagado de contribución esté bien pagado, y por aquellas diferencias que hay en provisionales de ISR, pues que te dan esa misma sugerencia, ¿no? Entonces, es la opinión que mes, merecería este asunto que comentas, Olivia pues únicamente cubrir aquello que se dejó de pagar por tema de accesorios. O sea, calcularle accesorios a las partes que no cubrimos y todo eso mandarlo como parte de, pues, esa omisión, ¿no? E esa parcial corrección, vamos a llamarle, de pagos provisionales. ¿Sale? Pues, estimados, estamos llegando al final eh, de, de esta emisión de su programa Fiscal Consentido. Muchas gracias a, a los poquitos que se pudieron conectar. Sé que es un, una fecha complicada, ¿no? Estamos corriendo todavía con las anuales de personas morales. Estamos ya en la antesala de las declaraciones de personas físicas. Así que pues eh, la mejor vibra eh, para todos ustedes, que les sea leve el asunto. Nosotros pues también aquí vamos a librar nuestras propias batallas en la firma cuídense mucho, muchas gracias por acompañarnos en este su programa con Familia Census, recuerden estar al pendiente de la agenda, eh, la agenda académica de Census Capacitación, y en dos semanas nos veremos aquí con un servidor y amigo, José Alfredo Zaragoza buen día para eh, otro programa de Fiscal Consentido, y vamos a, a, a barajear seguramente algún tema de actualidad, algún tema que merezca la importancia y la atención debida, de todos ustedes. Eh, también ahí en redes, si, si quieren sugerirnos que abordemos algún tema a nivel de comentarios, pues con mucho gusto quedamos vamos a Cuídense, tengan excelente lunes, inicio de semana. Nos vemos. Me indican aquí en camina algo, me parece. Déjenme, déjenme, ver si no es otro comentario. Perfecto, Román. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están, los que nos saludaron, acompañaron, se están despidiendo de la emisión. Nos vemos en dos semanas con todos ustedes. Estén atentos. Y también, este, Elías Andrés Maldonado, gracias. Nos vemos esperando, pues, haber sido útiles. Eh, y, y también acompañarles un poquito con esta pena, nuestra ¿no? zozobra de, del cumplimiento fiscal. Cuídense mucho. Hasta pronto. Buen lunes y buen inicio de semana. Hasta luego.